Te voy a resumir lo que fue el Argentina Idol Festival número 5, quinta edición, como vos quieras decirlo. Apenas empezó el evento, ya tuvimos a John, y la verdad es que me quedé embobado. Nunca voy a participar de las trivias. No me gusta perder. Sí sé un montón de cosas, pero tengo una reputación que cuidar. No me preparé lo suficiente para participar en el karaoke libre. Desde Mar de Plata llegaba Idol Shiny, con una mezcla entre Aqua y Saint Snow. Espectacular. No fue en el escenario, así que no hice el Random Dance. No participé. Una pena. Hubo un torneo de SIF pero no participé. Tenés que transferir los datos. No te vayas a olvidar. Volví a ver Love Live no Kagami y la verdad es que Coro Magic me encantó. Tomo Mechi vestida de Kazumi la rompió. Y la verdad es que Beautiful Moondine es mi canción favorita de Quartz. Y me encantó cómo lo hizo. Me encantó. Encima que estaba sola. Y hay que sacar su sombrero ante ella. Del concurso de cosplay solo participaron tres personas. Y la verdad es que, mirando para todos lados... Todas tenían un disfraz, un, disfra un cosplay bastante espectacular. Muy bien hecho. Con Celeste Idol Project tengo una relación muy eh, amorosa. Es decir, no, eh, tengo mucho cariño, ahí está. Si digo que tengo mucho amor, quedó mal. Más o menos. Les tengo mucho cariño y la verdad es que vinieron de tan lejos para esto. Y fue espectacular. Me encantó Snow Halation. La verdad es que me puse a llorar. Y me vieron. No me tendrían que haber visto. Nadie me vio. Solamente ellas. Restart Ideal Project volvió después de dos años, según escuché, y la verdad es que me encantó todo, pero Cotton Candy AAO se llevó las palmas de todos, los aplausos sería, las palmas otra cosa. Akakuro ya son parte del pueblo y la verdad es que me encantaría gracias a, ella, a ellas, pero mucho más, me encanta Non Fiction, ya que esa canción la escucho y me encanta gracias a ellas. Hubo un short sorpresa en vivo que la verdad es que llegó un pianista con un talento excepcional y nos hizo llorar a todos. Nada más, nos vemos en la sexta edición, ojalá que pueda grabar algo. Podía haber grabado ahora, pero quería disfrutar más el show. Así que, su Kusejin, yo. Solo.